Así es, tenemos además a tres gladiadores, dos gladiadores y una gladiadora en relación a dar siempre estos debates, tal como, como dice Manuco, más allá de un tuit que será parte del debate, hay una constante, una variable que quien conoce estos temas ya conoce, que es en la proximidad de épocas electorales la agenda vuelve a estar llena de... Eh, bueno, coberturas resonantes de situaciones donde hay jóvenes en conflicto con la ley penal y el debate respecto a cómo se debe abordar el tema desde lo legal, desde lo sobre todo suele ir por ahí el debate eh, posponiendo otra cantidad de dimensiones desde las cuales es necesario abordar el tema y nos parecía importante entonces tener voces de gente que viene trabajando hace mucho con esto para, les vamos a proponer dividir esta, este, esta conversación en dos partes primero respecto a la cuestión más, más técnica, si se quiere, del debate, qué pasa cuando se habla de imputabilidad, de inimputabilidad, de ley penal juvenil, que a veces se plantea como una cuestión intermedia y a veces como una trampa que también esconde la imputabilidad. Y en un segundo plano, bueno, ya un poco más yendo a lo que se llama la. la se suele denominar como la batalla cultural, bueno, cómo se dan estas discusiones, qué es difícil darlas además en contextos que suelen ser ensordecedores a los gritos, eh, manejados desde un montón de lugares. Para charlar de todos estos temas estamos con Julián Axal, Axat, ex defensor de responsabilidad penal juvenil de, de aquí de La Plata, actual coordinador de Atajo, amigo de la casa, además hay que decirlo. Estamos con Omar Julián, histórico referente del... Movimiento Chicos del Pueblo, del hogar de Ruca Güeney, y estamos con Claudia Cesaroni, abogada, eh, una intensa, además, hablando de batalla cultural, intensa, batalladora sobre estas, sobre estas cuestiones en, en las redes sociales y a través de libros, escritos, un, un montón de cuestiones. Si les parece, entonces, les proponemos este orden eh, para, para empezar a... ...a debatir el tema. Primero, supongamos dejando a un lado todo el ruido... ...todo lo que siempre sucede y sabemos que a medida que pasen los meses va a seguir sucediendo. ¿Qué se debería hacer en términos de legislación, de políticas... ...para abordar las situaciones de niños, adolescentes, jóvenes... ...en conflicto con la ley penal? Eh, si te parece, Julián, adelante. Gracias, Pablo, y gracias a Radio Estación Sur, como siempre por la invitación. Bueno, no, yo, digamos, fui durante mucho tiempo un, un actor del sistema penal juvenil hasta que renuncié allá por el año 2015, pero bueno, sigo pendiente de los problemas y la tarea que me convoca hoy en día, que es la cuestión vinculada a las políticas de acceso a la justicia desde el Ministerio Público, también están atravesadas de algún modo con la accesibilidad de los jóvenes a sus derechos y a las cuestiones, obviamente, y a los obstáculos que tienen en lo cotidiano, entre ellos uno de sus obstáculos principales es, es el sistema penal, que es una valla, por, su, por supuesto, disciplinante, represiva muchas veces, y de selectividad que les impide acceder realmente a la justicia. Porque el sistema penal es, de algún modo, una forma que tiene el Estado de obstaculizar, eh, digamos, o de aparecer de manera más hostil cuando en realidad los jóvenes solicitan o peticionan otro tipo de acceso a sus derechos, ¿no? Eh, aparece, aparece siempre la puerta penal y no aparece la puerta de lo que decimos nosotros, de los derechos sociales, económicos, culturales, que deberían estar primero. Aparece quizás en el territorio, en los territorios, digamos, complejos, vulnerados muchas veces, eh, digamos, el dispositivo penal y no el dispositivo social, ¿no? La deuda que tiene nuestro país en términos de ley penal juvenil es histórica y arranca quizás mucho antes de 1981 cuando Videla firma que el viejo decreto, o el decreto que actualmente nos rige, que es el decreto ley 22.278, que durante la democracia ha regido, y es un decreto que hoy de alguna manera regula el sistema penal juvenil, en tanto en la democracia el Congreso de la Nación no se ha dado los tiempos eh, legislativos, políticos, para poder construir eh, una herramienta, digo, una herramienta de política criminal porque, digamos, la ley penal juvenil de fondo es eso, una herramienta que el Estado asume frente a los jóvenes tratando, obviamente, desde el punto de vista diferencial de que aquellas personas menores de 18 años no sean, eh, de alguna manera, juzgadas eh, por el mismo sistema que los adultos, que es el Código Penal a ¿no? La creación de un instrumento, de una herramienta de política criminal que permita justamente aplicar penas eh, de manera diferente a los menores de 18 años que a los mayores de 18 años. Videla, en ese decreto que firman en el año 81, eh, establece eh, en una serie de artículos, es un decreto muy breve... ...establece eh, el sistema tutelar del patronato de la dictadura militar... ...que es bastante similar en parte a, a, a las pautas que los gobiernos anteriores... ...también habían establecido en términos de política criminal tutelar y del patronato... ...pero en el decreto de Videla aparece la disposición de niños y adolescentes... Eh, ...con la, digamos, poniéndola eh, el punto en, en la, la edad de punibilidad en los 16 años, ¿no? También se establece la figura de la disposición... De, de, de niños como instituto, o sea, el viejo concepto de tutelar de, tutelar, de disponer, institucionalizar a los niños como objetos, ¿no? no, digo para el año 81 la Convención de los Derechos del Niño obviamente ni existía eh, y eh, desde el punto de vista de la declamación jurídica eh, la, la infancia era era objeto de disposición tutelar, no digo la Convención a partir de, de, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño recién en el año 89, incorporada al sistema nuestro a partir del año 90 y constitucionalmente a partir del año 94, digamos un cambio de paradigma y de discurso sobre el concepto del niño como sujeto de derecho, pero aún así en las prácticas, en los hechos, vamos a ver que hasta hoy la convención no va a tener car carnadura eh, realmente en, la, en, la, en el fenómeno de la niñez y la relación con el sistema penal. Eh, al día de hoy, a pesar de que, digamos, la convención declama un montón de cuestiones en, en, en función del sistema penal, vamos a ver que el niño, niña y adolescente va a seguir de algún modo bajo eufemismos institucionales, eh, bajo el concepto de responsabilidad penal juvenil y más, bajo las nuevas figuras del sistema acusatorio incluso, siendo tratado muchas veces eh, como un objeto. Y este es el gran problema que aparece de algún modo. ¿De qué hablamos? En términos semánticos cuando hablamos, del, del fenómeno y el problema de la niñez, y cómo la política criminal, desde el año 81, cuando Videla firma ese decreto que aún nos rige, seguimos hoy construyendo sistemas procesales en las provincias, digo, en la provincia de Buenos Aires, en las provincias del interior, siendo que todavía no hemos sustituido ese modelo eh, que Videla ha firmado en 1981 con el decreto 2278. Bueno, desde el 81 hacia acá, los intentos de crear un instrumento de política criminal o ley penal juvenil nacional que venga de algún modo a ordenar toda esta cuestión penal juvenil, incluso en función de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, esto es una deuda pendiente, que ha implicado que la Corte Interamericana haya sancionado, haya condenado al Estado argentino por aplicar penas exorbitantes y hasta perpetuas, a niños durante la década del 80 y 90, que ha implicado eh, obviamente el tratamiento de un montón de niños en situación de que el viejo sistema de, la, de, de, de tutelar consideraba de la situación irregular, la aplicación de disposición de niños como si fueran obviamente objeto, objeto de tratamiento, también no solo en el sistema penal, penal, sino también en el sistema civil, el pacho furlán de la Corte Suprema de Justicia que tuvo que llevar a la, que llegó a la Corte Interamericana y que también sancionó al Estado Argentino por tratar a un niño casi como si fuera una cosa. Es decir, hay una deuda pendiente en términos de derechos, de derechos y de, de Estado de Derecho respecto de la infancia, que es notable. Y, y con esto voy a cerrar porque no sé cómo, cuánto tiempo tenemos cada uno, pero a mí lo que me importa es en qué marco discutimos esta herramienta de política criminal que es la ley penal juvenil. Las veces que en democracia se trató se trató de discutir este marco, siempre fue, después de un crimen aberrante, donde se le imputaba a un niño o adolescente, por lo general no punible, para el, para el sistema de Videra de la 2278, es decir, de 14, 15 o 13 años. Digo, recuerdo el famoso crimen del ingeniero Barrenechea, que en el año 2008 llevó, de algún modo, una discusión nacional sobre la discusión de la ley o no, y al gobernador entonces de la provincia de Buenos Aires, a proponer una reforma penal juvenil y que el Congreso de la Nación empezó a discutir en el marco de esa demagogia punitiva, porque no era en función de una discusión seria, robusta, racional, sobre qué hacemos con los pibes, sino a ver qué hacemos con este pibe que había matado al ingeniero en San Isidro y qué va a pasar con una situación similar. Así que se dio un, un, un proyecto de ley que presentó en ese entonces el senador Cobos, eh, que tuvo media sanción, o sea, o tuvo dictamen en el Congreso y tuvo media sanción, y que establecía la baja de edad y punibilidad a los 14 años, a los 14 años, sí, sí, reducía el decreto de Videla 2278, el artículo primero a los 14 años, y establecía una serie de penas diferenciales entre niños de 14 y 16 años y 16 a 18 ya no con la cesura de juicio, no me ponen a explicar que la cesura de juicio, pero estableciendo un sistema punitivo diferencial eh, con baja edad de punibilidad a los 14 años. Este proyecto naufragó, el tiempo se lo comió, el proyecto Cobos quedó en la nada, pero establecía de algún modo un régimen diferencial. En el año 2009 la Corte Suprema de Justicia, en el fallo García Méndez, teniendo la posibilidad de analizar la constitucionalidad o no del decreto de Videla en función y en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, tampoco hizo mucho. En ese fallo, eh, que lleva un fallo, digamos, un una exposición de Zafarón y su sentencia, directamente se constitu, se constitucionaliza el decreto, porque la Corte dice, esto no es un problema de la Corte, esto es un problema del Congreso de la Nación, que lo analice el, el, de, que lo analice el Congreso de la Nación y que el Congreso de la Nación dicte una ley penal juvenil, no me traigan este problema, dice la Corte en el año 2009. Entonces, lo deja así plancha el, el habeas corpus, un habeas corpus que había llevado el CEDS, la Fundación Sur, por el cual se discutía la privación ilegal de la libertad de un montón de niños en un centro de detención de, de menores en, en la ciudad de Buenos Aires, y en el cual se establecía, en ese, ese habeas corpus buscaba que la detención de niños y adolescentes en el marco de la ciudad de Buenos Aires no implicase niños menores de 16 años, porque incluso el propio decreto de violencia establecía que por debajo de los 16 años no corresponde correspondía la privación de libertad, salvo bueno la disposición tutelar. Pero la Corte se lavó las manos. Desde el año 2009 seguimos, obviamente, que en cada situación de crimen aberrante aparecen eh, los empresarios morales de la cuestión de la punibilidad a tirar el tema de la ley de la imputabilidad. Bueno, hay varios proyectos dando vuelta, incluso en el año 2013... Se volvió a llevar este problema a las, al Congreso de la Nación y hubo un dictamen en minoría y en mayoría sobre la discusión si bajar o no le da. Me parece que, que esta cuestión eh, no, no ha merecido un análisis respetuoso, un análisis racional. Eh, digo, el, el macrismo durante desde el año 2015 hasta el año 2017-2018 a través del proyecto Justicia 2020 intentó también volver a la, carma, a la carga en un proyecto de ley penal juvenil absolutamente punitivo, absolutamente demagógico. Eh, es decir, eh, un proyecto propio de la derecha, ¿no? Un proyecto, el proyecto del macrismo de Garabán es un proyecto de ley penal juvenil absolutamente eh, basado en la idea de, de, de reprimir a los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes, violando el artículo eh, eh, 31 de la Convención de la Convención de los Derechos del Niño. Esta idea básica que tiene la Convención de que la, la, pri, la privación liber, de la libertad de niños, niños y adolescentes es la última rata del sistema. Previo a privarle la libertad a los niños debe haber un montón de medidas alternativas que deben resolver el problema, y también con la idea, obviamente, que es lo que hay que discutir, es si reducir, eh, digamos, bajar la edad de lo que Videla estableció en el año 81-82, de que la edad de punibilidad de los 16 años, llevarla a 14, es convencional o no. ¿Qué quiere decir que es convencional o no? Si esto es. Si viola o no viola los fallos y los parámetros de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, que tienen establecido que los Estados no pueden ir para atrás en términos de política criminal. Tienen que ir para adelante el concepto de principi del principio de progresividad. El Estado fija pautas de política criminal y después no puede digamos, eh, eh, derribar esas propias pautas. Aquí ha fijado hace, hace más de 40 años una pauta de política criminal que establece que la, la, la, la punibilidad de la infancia comienza a los 16 años y si la baja 14 viola esta, viola de alguna manera la convención de, de americana de los derechos del hombre, en ese sentido me parece importante eh, establecer o, o pensar las pautas de política criminal en función de la convención entonces, la discusión no es solamente tan, eh, bajar o no la edad me parece que aquí hay una cuestión mucho más compleja que es discutir la edad en función de la convención en función de una política criminal coherente con la Convención y con la Constitución, respetando el principio de progresividad, establecer una pauta sobre política criminal del tipo de penas que van a aplicarse a niños, a niños, niñas y adolescentes. Porque si no se van a aplicar las penas del Código Penal a, a los menores de 18 años, bueno, ¿qué tipo de pena? La discusión sobre una herramienta como la Ley Penal Judímpica, es decir, ¿qué, es, qué, ¿qué pena se le aplica a un adolescente de 16 años cuando comete un homicidio agravado? Los proyectos que estuvieron dando vuelta, eh, digo, se, eh, se establecía unos ponían seis, otros ponían ocho. El viejo proyecto del Zaffaroni ponía 14. Es decir, hay una discusión también sobre pensar qué tipo de ratio, ¿no? Qué tipo de, de, de, de, de retribución, o, digamos, y también esto, esto es muy importante. ¿Cuál es el fundamento de la pena sobre los niños adolescentes? ¿Es retributivo o es de la prevención especial general? Se busca una idea de responsabilización, como piensa la Convención de los Derechos del Niño, ¿O seguimos con la idea de retribuir? Cuando el señor ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tuitea el problema como para poder instalar digamos, un humo penal adelante, digamos, eh, eh, en esta agenda electoral, bueno, está pensando en un, en un sentido absolutamente retributivo. Cuando la convención dice que para pensar estos problemas, hay que pensar desde el punto de vista de la prevención general, prevención especial, y con un sentido de la responsabilización de los hechos por parte de los niños y adolescentes. No para retribuir al, a los jóvenes en función de los hechos que, que cometen. Es decir, ya parte de una base absolutamente contraria al sistema constitucional. ¿Qué proyecto propone el señor ministro de Seguridad de la provincia? ¿El proyecto de García Méndez, el de Zaffaroni, el de Cobo, eh, me parece poco responsable incluso eh, hay que tener una idea sobre qué herramientas concretas o sobre qué normativas se está hablando eh, me parece que también es importante discutir el instrumento o acaso lo que defiende el ministro de seguridad es el proyecto de garabano discutido entre el 2015 y el 2014 el proyecto de justicia 2020 cada vez que es cierto cada vez que el peronismo trató el tema de, desde el punto de vista de la cuestión eh, seriamente, como es en el caso del año 2013, cuando eh, digamos, eh, firmó un discurso, un dictamen en mayoría, bueno, trató de mantener la edad de punibilidad a los 16 años eh, y se pensó un sistema de penas eh, bastante racional. Me parece que por ahí, por ahí está el camino, ¿no? ¿No? De, de decir hay que bajar la edad de imputabilidad o punibilidad. Eh, y, y, y pensar penas el humo ¿no? penal, es una definición el muy, humo penal. muy interesante la que nos estás trayendo estás escuchando a Julián Axar por la 91.7 también eh, podés seguirnos por el canal de Youtube de Radio Estación Sur, donde se está transmitiendo como todos los sábados nuestro conversatorio de manera radiovisual, gracias a la experiencia técnica acá del amigo Adrián Fragatti hablaba Julián de casos donde incluso se han dictado perpetuas, hace poco, terminé de leer un libro que me resultó conmocionante en ese sentido se llama la vida como castigo tenemos aquí a su autora a claudia cesaroni eh, que tiene también mucho para decir sobre este tema y que bueno además de eh, escribir actúa también en el frente en este y, y en varios otros casos buen día claudia cómo va hola qué tal buenos días cómo están eh, bueno muchas gracias por la presentación eh, Sí, yo, eh, primero, a mí lo que, una cosa que me preocupa es que el espacio público, eh, desde el punto de vista de los funcionarios y funcionarias públicas, sobre este tema lo ocupe prácticamente solo Bernie, ¿no? Entonces, una y otra vez aparece Bernie, este no es un tema específicamente que le competa, porque hay otras áreas específicamente que trabajan con niños, niñas y adolescentes que deberían decir algo y no lo dicen, ¿no? Esta es una primera cuestión que a mí me, me preocupa mucho. Como en otros temas, eh, el espacio, por ejemplo, la discusión sobre el fallo en el caso de Chocobar, también, ¿no? En este caso, por ahí, exfuncionarios públicos y funcionarias públicas, con una mirada que finalmente se parece bastante a la de Bernie en varios temas, ocupan el espacio público de la discusión. Segunda cuestión. Yo necesito hacer algunas precisiones. Voy a ser antipática, Juli, perdón. La ley, el decreto, lo que Juli, Julián llama el decreto, efectivamente, las normas sancionadas durante la dictadura, no eran leyes. porque Para que haya una ley tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un parlamento, empezando por ahí. Lo que había en una dictadura, efectivamente, era lo que se llama la CAL, que la mayoría de la gente joven ni tiene idea de qué se trata, pero era la Comisión de Asesoramiento Legislativo, y esa comisión integrada por asesores de dictadores sancionaba cosas que cumplían la función de una ley. Entre ellos el decreto 22.278, que no es del año 81, es del año 80, de agosto del 80, y está vigente porque cuando termina la dictadura, el gobierno democrático considera que una cantidad de esos decretos sancionados por dictadores, debían seguir vigentes. Por eso hoy las llamamos Ley 2278 o Régimen Penal de la Minoridad. Ahora, en, en el momento en que sale, en que es firmado por el genocida Videla, y yo quiero decir esto, si ustedes ahora van a buscar, en ponen en Google, Régimen Penal de la Minoridad, Ley 2278, va a abrir una página, de InfoLeg, donde están todas las leyes de nuestro país, y van a mirar abajo quién la firma, y está firmada por Videla. Es decir, nosotros le aplicamos a nuestros adolescentes una norma creada por una persona condenada como genocida. Está Videla y está Rodríguez Varela, que era su ministro de Justicia. Eh, esa norma estableció la edad en 14 años, no en 16 es en el año 83, y yo quiero decir una cosa que me parece muy importante. En 16 años, la edad de punibilidad se había fijado en el primer peronismo, año 54. La dictadura la baja a 14, y hay una discusión muy interesante que se da en ese momento sobre si mantenerla en 16 o bajarla a 14. Videla, Rodríguez Varela, y el subsecretario de Justicia de ese momento, voy a decir su nombre porque es importante... Para ver después qué pasa en nuestro sistema democrático, que era Roberto Durrié. Roberto Durrié fue luego asesor de Bloomberg. Todas las reformas penales firmadas, votadas por el Parlamento Democrático en el año 2004, luego del asesinato de Axel Bloomberg, llevan la firma de Roberto Durrié, no la firma concreta, sino son ideadas por el asesor de Bloomberg, que era el mismo subsecretario de Justicia de la. Bajo cuyo gobierno se sancionó esta norma que seguimos aplicando nuestros pibes. La diferencia es que poquito antes de volver a la democracia, en mayo de 1983, en el marco de las negociaciones previas al retorno del Estado de Derecho, se vuelve a elevar la edad de punibilidad a 16 años. Entonces, para que quede claro, norma creada por dictadores en el año 80, edad 14 años. Poco antes del retorno a la democracia Esa edad se eleva a 16 años Y esa es la norma que está vigente La letra del año 80 La elevación a 16 años del año 83 Otra precisión que yo quisiera hacer Es que cuando hablamos de imputabilidad Nosotros preferimos Insistimos hablar en punibilidad Porque de lo que estamos hablando Es a partir de qué edad Consideramos que los pibes y pibas son punibles Es decir, le podemos aplicar una pena Estamos hablando de eso definitivamente, no estamos hablando de que por debajo de esa edad no se haga nada ¿sí? si un chico, o una chica de 14, 15, 13, 12 comete un hecho grave no estamos diciendo que no hay que hacer nada, lo que estamos diciendo es que eso que hay que hacer, no lo tiene que hacer el sistema penal, que lo tienen que hacer otras áreas del Estado ¿sí? Abordar esa problemática de un pibe de 14 o de una piba de 15 o de un chiquito de 13 que se involucran en algún tipo de delito no hacer nada, no porque con eso nos corren muchas veces ah, pero ustedes no quieren hacer no, no es cierto eso decimos que hay que hacer cosas que están por fuera del sistema penal porque no le vemos nada positivo al sistema penal nada, en absoluto sobre todo cuando el sistema penal llega para abordar a personas que están en pleno proceso de formación la tercera cuestión. Cuestión que yo quería plantear sobre este recorrido eh, de qué se intentó hacer desde el retorno a la democracia con respecto a los adolescentes, como decía Julián, es que siempre está asociado a un hecho cometido por un adolescente, un hecho grave, en general homicidios, que tampoco han sido tantos. Yo sé que esto es difícil plantearlo porque un solo homicidio para las víctimas y para las personas por supuesto, para la víctima directa y para toda su, su, su, su familia es gravísimo, pero cuando nosotros hablamos de políticas públicas tenemos que basarnos en datos. Entonces, si nosotros vamos a ver los datos de homicidios en ocasión de robo general, cometidos por adolescentes menores de 16 años, que es la edad en este momento de punibilidad, son, es, una, es un número ínfimo, insisto, son dos, tres, para esas familias son un montón, pero nosotros no podemos determinar políticas públicas en base a tres casos. Si el Estado no es capaz de abordar esos tres, cuatro, cinco casos al año sin bajar la edad de punibilidad para toda esa franja, bueno, que se dediquen a otra cosa. Y acá hay una cosa eh, que también hay que tener en cuenta, es que hay una especie de, edad de, de baja de edad de punibilidad de hecho, que sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, que meten por la ventana la posibilidad de privar de su libertad a adolescentes que, por la gravedad del hecho cometido, la, el, el Poder Judicial entienda que se debe dictar una, comillas, medida de seguridad, que es la privación de libertad. Eso también es inaceptable. si nosotros tendríamos que ir a ver uno por uno esos casos y pensar, entre todas las áreas públicas no penales, ¿Qué podemos hacer con ese pibito de 14 años? El caso, que el caso que desencadenó el último proyecto que tuvo media sanción en el Senado en el año 2009 fue el caso Capristo, donde un chico de 14, de 15 años asesinó en el marco de un intento de robo de un auto a un señor, al señor Capristo, que salió a dispararle cuando el chico estaba intentando robarle el auto a su hijo. En ese intercambio de disparos, el adolescente mató al señor Capristo. Muy bien. Ese caso, que recordamos con su nombre, como Juli recordaba el caso del, del, del ingeniero, creo que es Barrenechea, o recordamos el caso de Brian Aguinaco en el año 2016, diciembre, porque también desencadenó otro intento de bajarle la depunidad, los recordamos con nombre y apellido, precisamente porque son muy pocos esos casos. O sea, son casos que tenemos uno en un año, tres años después tenemos otro, cuatro años después tenemos otro. Entonces, lo que hay que pensar es cómo abordar esos casos graves por fuera del sistema penal. Y después tenemos otros casos que son a los que supuestamente se refiere Bernie, porque Bernie suele tirar estos tweets así sin datos, no, de la misma manera que dice liberaron a 5.000 violadores y asesinos del año pasado, lo dice él, lo dice Viviana Canosa, sin ningún dato fehaciente, cierto, que pueda ofrecer. Bueno, eh, es posible que en situaciones de gravísima eh, desigualdad económica, con 60% de pibitos y pibitas por debajo de la línea de pobreza, haya algún número de aumento en los delitos que tienen que ver con la subsistencia, o con el acceso a eh, con dinero mínimo a un celular que puede significar comer toda la semana. Esas situaciones que están directamente asociadas a la desigualdad económica, al, al abandono de las políticas sociales, o al, a que no llegan del todo las políticas sociales a sectores de niños niñas y niñas adolescentes, no se pueden abordar con el sistema penal. Precisamente porque son situaciones sociales, tenemos más, insisto, es escandaloso que el 60% de nuestros pibes y pibas, menores de 18 años, estén bajo la línea de pobreza. Entonces, abordar esa situación hay que hacerlo con cualquier cosa, menos con el sistema penal. Los intentos previos, que se, que se además de este que digo del 2009, que efectivamente fue un proyecto eh, en el que coincidían tanto la actual jefe Legal y Técnica, no sale el, el cargo Bueno, y Vilma Ibarra Vilma Ibarra, eh. que era senadora Secretaria Legal y Técnica Perdón, Vilma, que era senadora Con Gerardo Morales, que era senador Y con Sonia Escudero, que eran senadores Senadora, perdón O sea, convergían En ese proyecto eh, Se unificó Se unificaron varios Marita Perse, digamos, varios proyectos de Y fue aprobado en el Senado por unanimidad En el medio de otra pandemia la pandemia, año 2009, la de la gripe porcina, había, gripe no me acuerdo qué animalito. Eh, exacto. La gripe A, muy bien. En ese contexto, y yo siempre cuento lo mismo, perdón, pero el público se renueva, el 8 de julio de 2009, el al, al día siguiente era feriado, el, tercer, el otro día era feriado sanitario, y después venían las vacaciones de invierno por la gripe A, cuando nadie estaba prestando atención a este tema, porque todo el mundo estaba pensando en la gripea, le dieron media sanción a este proyecto. Cuando eso llegó a diputados el año siguiente, por suerte, otra alianza del Frente, en ese momento era el Frente para la Victoria, Proyecto Sur de Pino, eh, Victoria Donda, el partido de Sabatella, el socialismo, se juntaron todos y por un voto, ese proyecto en la Comisión de, de Legislación General no pasó, porque era con baja, y se planchó. Y los últimos dos intentos, como decía Juli, fueron del 2017 y del 2019. En el 2017, otra vez después del asesinato de un chiquito de 14 años, Brian Aguinaco, Ahí el ministro Garabano tuvo una actitud absolutamente perversa, miserable, porque aprovechando la angustia, el dolor, por el en un intento de robo en el Vasco Flores, el, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 2016, manda en pleno verano un proyecto, en esto de la justicia 2020, toda esa cosa digamos, de, de, que, que, que después terminó siendo un, un blef, que terminó siendo lo que ya sabemos que hizo el matrismo con la justicia, o que intentó hacer, un proyecto que era bastante aceptable en un montón de aspectos, pero que tendía otra vez a la baja. Ese proyecto, que se discutió en varias sesiones en pleno verano, enero y febrero de 2017, en ese marco conformamos la Red Argentina No Baja para oponernos a esa, a esa propuesta, se fue aprobando sucesivamente, participaba UNICEF, participaban representaciones de, de varias provincias argentinas, organismos de derechos humanos, en una mesa de discusión. Se fue aprobando, se fue aprobando, se fue aprobando, hasta que llegó la discusión por la baja. El último día, la dejaron para el último día, con el argumento de, vamos acordando, lo que, vamos viendo lo que estamos de acuerdo, y dejamos esto para el final. Cuando llegó ese día final, había 40 personas, organizaciones, representaciones, incluida UNICEF, discutiendo febrero del 2017, 32 a 3 se impuso la decisión de no aceptar la baja de la disponibilidad. Febrero, 23 de febrero de 2017. Otra vez el proyecto quedó planchado, porque el Estado no aceptó impulsar ese proyecto si no tenía baja. Y volvió a aparecer un intento nefasto, vergonzoso, otra vez, en un año impar, año electoral, año de elecciones presidenciales, enero, otra vez, pleno verano, 2019, esta vez asumió la maternidad, porque no es mujer, de este proyecto, Patricia Ulrich, Es decir, lo presentó públicamente Ulrich con el ministro Garavano Lado. Yo digo, hay muchas cuestiones simbólicas, ¿no? es simbólico pero opera sobre la realidad que estemos aplicando una norma firmada por Videla a los pibes, es simbólico y opera sobre la realidad que quien era subsecretario de justicia en el momento que sale esa ley en plena dictadura eh, fuera después el asesor de Bloomberg y entonces ahora tenemos montos de penas ridículos y brutales en nuestro código penal, y es también simbólico, pero tiene una, una, eh, una traducción en la práctica real, que sea la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, que presenta el último proyecto de reforma en enero de 2019. Ese proyecto era tan brutal que ni siquiera se animaron a llevarlo, ni siquiera se aprobó en la comisión en la que tuvo radicación, y ni siquiera se animaron a llevarlo al, eh, al a la sesión, digamos, al, al recinto quedó en la nada. Entonces, un proyecto de ley, y yo prefiero hablar también hablando de precisiones, de un proyecto para adolescentes, porque no estamos hablando de jóvenes, cuando estamos hablando de pibes de 16 y 17 años, son adolescentes. ¿Eh? Digamos, así además lo llama nuestro propio Código Civil y Comercial, pero digamos, es evidente cualquiera que tenga a alguien de 16 o 17 años cerca no es un joven, es un adolescente. Entonces, Efectivamente, para ir terminando eh, y poder abrir quizá un debate, eh, ¿es necesario derogar y, y sacarnos de encima esta, esta norma nefasta que lleva la firma de Videla? Sí, es necesario. No va a suceder, en tanto se quiera colar por la ventana, la baja edad de punibilidad pues nos vamos a oponer, por lo menos, como nos venimos oponiendo hasta ahora, la proponga quien la proponga, y en el, el marco del gobierno que sea, nos vamos a oponer las organizaciones que históricamente nos hemos opuesto a esa baja edad de punibilidad, como decía Julián, sería regresiva, sería exactamente volver a la edad que quiso implantar Videla, y la dictadura. Eh, ¿Decimos que no hay nada que hacer por debajo de la edad de punibilidad? No, decimos lo decimos nosotros, lo dice el Comité de Derechos del Niño, lo dice UNICEF, que hay muchas cosas para hacer, pero esas cosas para hacer no deben ser cosas penales, no deben ser hechas por el sistema penal. Hay muchas otras formas de abordar problemáticas eh, de, de algún tipo de incursión en, en el delito, en el daño, que son no penales, y con los adolescentes hay que hacerlo. Y por último, llamar la atención, en algún momento vamos a tener que repensar estas reformas eh, establecidas a partir de las llamadas leyes Bloomberg, porque nosotros ahora tenemos un código penal que, por ejemplo, a los homicidios calificados les impone pena de prisión perpetua, que en lo concreto significan 50 años de cárcel porque les han sacado la libertad condicional. Entonces, cuando yo tengo, llevo dos casos de un pibe que está condenado a 34 años de cárcel por delitos cometidos a los 17, es decir, ya después del fallo Mendoza de la Corte Interamericana no se aplican formalmente penas de prisión perpetua a adolescentes, pero se les impone 34 años. 34, 30, 37. Esto es demencial. Ay, Entonces, ¿y por qué les aplican esas penas? Porque dice, bueno, no, es más baja que una perpetua. No le estoy aplicando lo mismo que si fuera un adulto. Le estoy aplicando una pena menor. Guau, 34 años. Un pibe que tenía 17 al momento de los hechos. Esto pasó con la Corte en 2009, Claudio Eso pasó con el fallo García Méndez. ¿no? La Corte creyó eso también. Bueno. Impresionante, Entonces, cómo, cómo vuela el tiempo cuando. cuando perdón, hay gente o sea, que para se, me quise acotar y ahí son muchos temas. Pero bueno, justamente son todos esos temas que en el fragor de la propaganda es tan difícil desarrollar y por eso hay que prestar mucha atención y escuchar a gente que sabe. Estamos también con Omar Giuliani, de ese hermoso lugar que es eh, gracias, ese lugar el, que de es el tal hogar tal. de Ruca Gwené. ¿Cómo, perdón? Federación Nacional Territorial, la FENAT, ¿no Omar? La FENAT y este hermoso Gracias. predio que se el va Ruca Bueney, espacio no la baja, bueno, también mucho para decir sobre esto. Vamos a proponerte Omar también que hagas una exposición, voy a tratar de que debatan un poquito entre ustedes, que haya un intercambio. Hemos de verdad adquirido un montón de información y de precisiones respecto a... La cuestión normativa, también nos interesa hablar un poco de bueno, cómo damos estos debates. Nos queda muy claro que en los años impares no, no vamos con esa, ya con esa, con esa primera conclusión, pero un montón de cosas eh, para seguir charlando. Bienvenido, Mar, y tu, tu espacio. Bueno, muchas gracias. Buen día. Ah, muy, primero muy claro, Julián y Claudia, la verdad que muy claros. Eh, vamos a ver por dónde podemos arrancar, para no repetir, para intentar no repetir la, las claras exposiciones de ambos. Y hay algo que a mí me parece que, que es fundamental, que, que es poder pensar eh, que la problemática de nuestros pibes y nuestras pibas eh, no se aborda de, desde la, de la cárcel, ¿no? no se aborda desde la penalidad. Hay algo que decía Claudia ahí, que hay que empezar a ser un poco más justos con las palabras, ...y cuando hablan de jóvenes... parece ser de... ¿no? digo ...están hablando de pibes de, de adolescentes... ¿no? ...de niños... ...de niños que es un poco más grande... ...pero son niños... ...y están hablando de los niños y niñas... ...hijas e hijos... ...de la crisis de nuestro propio sistema... ¿no? ...si hoy tenés hijos, pibes... De, ...que han nacido en 2004... Digo, ...son los, los, los hijos y las hijas... ...de la crisis del 2001... ¿no? Digo, ...por lo tanto... Eh, es una sociedad que produce pobres, que produce eh, muerte y después lo quiere solucionar con más muerte. Porque digo, vivir encarcelado, digo, porque quizás hay mucha gente que desconoce, que habla porque es muy, digo, porque es, por ahora sigue siendo gratis hablar, eh, pero digo, realmente las cárceles son la muerte, ¿no? En nuestro país si hay algo que no sucede ni en las de adultos ni en las de, de jóvenes es que la, la cárcel significa digo, es una herramienta de reflexión es una herramienta de modificación cultural de construcción de nuevos paradigmas de nuevos futuros, de nuevos presentes todo lo contrario la cárcel es la reaseguración y la construcción eh, clara del modelo injusto es la profundización de la injusticia es decir, la continuidad de lo que viven nuestros pibes y nuestras pibas en, los, en sus barrios, en sus casas, en sus vidas. La cárcel es profundizar ese modelo cultural y profundizar esa exclusión y esa marginalidad. Por lo tanto, a mí me gustaría pararme de ese lugar para poder decir esas cosas, digo, ¿no? Uno cuando habla, digo, eh, lo primero que hay que decir es que eh, no se resuelve la vida con la cárcel. Eh, que el problema de nuestros pibes y nuestras pibas, eh, también lo decía, lo decía Julián al principio, eh, primero aparecen las respuestas penales y por último, con casualidad y con suerte, aparecen las respuestas sociales. Hoy en la Argentina, en la Argentina que vivimos, con un gobierno que intenta hacer todos los esfuerzos posibles para intentar modificar un montón de cosas, así todo, tenemos casi el 60% de la población joven, menores de 14 años, bajo la línea de pobreza. Por lo tanto, pensar que la resolución al conflicto de nuestras niñeces, digo, porque hay que hablar que hay un conflicto con las niñeces, pero que no es el conflicto con la ley penal. Digo, ¿cómo construyen, cómo construyen palabras, cómo construyen ese sentido común cuando hablan de que hay un conflicto de los pibes y pibas con el, el, con el conflicto con la ley penal? El conflicto de nuestros pibes es con la vida misma. Nuestros pibes nacen empobrecidos. Ahí nosotros hicimos una serie ahí cuando, cuando hablábamos, cuando bueno, contaban ahí el 2017, cuando intentaban nuevamente en cada proceso preelectoral, eh, donde claro, es inadmisible pensar que en tu país eh, haya 6, 7 millones de pibes que no puedas cuidar, que no puedas alimentar, mientras que eh, pagamos la deuda externa, mientras que los grandes grupos Empresariales, empresariales y monopólicos se siguen enriqueciendo, mientras los grupos financieros se siguen profundizando en su riqueza. ¿Cómo explicás? ¿Cómo le explican a la sociedad que hoy tenés 6, 7 millones de pibes bajo la línea de pobreza? Entonces, en primer lugar, entender que hay una... Nosotros jugábamos con unas palabras, jugábamos, es una forma de decir, pero decíamos, nacer pobre, crecer preso. Eso es el estigma y la profundización de la marginalidad en un sistema que para resolver la vida misma de nuestros pibes y nuestros pibas, piensa, piensa en encarcelar, piensa en un régimen penal. Por supuesto por supuesto que hay que repensar qué se hace, hay que repensar eh, cómo, cómo se trabaja, cómo se profundiza en términos de política pública, eh, la asistencia y el acompañamiento de un montón de pibes y pibas que han quedado al margen y a la vereda, y al cordón de la vereda de la vida misma, de la vida, digo, eh, desgraciadamente, eh, había un, un proceso, un gobernador que hablaba de los Nini, -ni, ¿no? Hablaba, ni estudian ni trabajan, ¿no? Como, y yo decía, Nini -ni son los NN, ¿no? Son los NN de, no. nuestra, de nuestra etapa, son aquellos pibes y pibas que el sistema quiere hacer desaparecer, no es casual que el sistema ponga como enemigos a nuestros jóvenes. De la misma manera que aquellos, juventud maravillosa el sistema y la dictadura fue feroz en la represión y en la construcción del terror, hoy también es feroz y son feroces en el terror y la construcción del disciplinamiento social con nuestras pibas y con nuestras pibas porque el hambre es la principal herramienta de, disciplin de disciplinamiento social, por lo tanto digo, poder pensar pensar que la resolución al conflicto que hoy tenemos con nuestros pibes y nuestras pibas es por la vía de la penalidad en primer lugar nos pone la vereda enfrente, nos pone la vereda enfrente porque entendemos que primero se resuelve con políticas sociales ahí decía Julián Aparece la penalidad ante lo social y claro, digo, porque hablar de políticas sociales es hablar de distribución de la riqueza, es hablar de pleno empleo, es hablar de no acumular por parte de los grandes capitales, es hablar de soberanía alimentaria, es hablar de felicidad de pibes y pibas que tienen la posibilidad y la capacidad de desarrollarse en un mundo donde es de iguales y sin embargo hoy vivimos en la Argentina donde además eh, si sos pibe, sos soldadito, y si sos piba, sos, eh, vas a parar a los burdeles de, de los barrios más empobrecidos, y si tenés suerte, y de, salís y zafás porque alguna organización te saca de ahí. Yo creo, digo, para ir cerrando y no y poder abrir el debate, porque me parece que lo más, es lo más, lo más rico, es que cuando hablamos de pibes y pibas, necesitamos hablar también del país que soñamos y queremos y que somos capaces de construir. Y, y la verdad, que eh, en cada momento, eh, en, cada, cada, en cada proceso preelectoral de intermedio, donde, donde algunos tienen que poner a discusión qué es lo que han hecho como, como construcción de la política en nuestro país, siempre aparece la resolución de la penalidad de nuestros pibes y nuestras pibas a la situación de nuestras pibas. Y yo digo que la verdad que resolver, insisto en esto, poder resolver eh, el problema de ellos, de nuestros niños, y ahí yo insisto en lo que decía Claudia, digo, son niños, no tener 16, 17 años son niños. Claro que la dictadura tampoco lo pensó de esa manera y los mandó a Malvinas, ¿no? con 18, 19 años los mandó a matar y se apropió de los hijos de nuestros compañeros y nuestras compañeras y fue profundamente perverso en la construcción del terrorismo en nuestro país. Y yo digo... Insisto, y que disculpen, eh, digo, si quizás una vez es duro con las palabras, en 7 millones de pibes bajo la línea de pobreza es parte de un proceso genocidio. No hay ningún lugar a dudas, y se lo discutimos a cualquier funcionario eh, y académico que quiera. Los pibes y pibas que no se alimentan a su más temprana edad, que no se alimentan con alimentos pero que no se alimentan con el abrazo de la vida seguramente, y está claro que es condenar e hipotecar nuestro futuro, porque seguramente tendrán serias dificultades para el desarrollo de su plenitud entonces, la verdad que nos parece perverso que una y otra vez a cada momento de querer eh, discutir qué hacemos con nuestras pibas y nuestros pibes y cómo hacemos para alimentar, cómo hacemos para que se eduquen cómo hacemos para cuidarlos cómo hacemos para abrazarlos, cómo hacemos para construir sueños colectivos que el horizonte y nuestro sur sea la felicidad y no la cárcel. En ese momento aparecen las voces de que hay que rediscutir la ley penal juvenil o el régimen penal juvenil, está claro que hay que discutirlo porque es algo de la dictadura. Está claro que es una locura que aparezca así apareciendo Videla y el asesor, y los asesores que aparecen en esas firmas, en, en las leyes de nuestro país. Tiene que ser, digo, bueno, una de las tantas cosas que esta democracia formal no ha podido resolver. Discutir en nuestro país la penalización de nuestros pibes es discutir la muerte y, a hipotecar, y a hipotecar el futuro. Así que, nada, yo digo, englobarlo en esto me parece que, eh, habría que discutir cómo construimos soberanía alimentaria cómo, cómo construimos distribución de la riqueza cómo construimos trabajo genuino y soberano, eh, cómo discutimos tierra y vivienda para nuestras familias, para poder vivir dignamente y cómo poder producir dignamente, eh, cómo construimos trabajo, porque lo hay eh, cómo, cómo hacemos para que nuestros pibes sean abrazados y no sean encarcelados Gracias Clarísimo y contundente, en lo que va a ser más una ronda de, de, de un aporte final, vamos a tirar un poquito de la tanda de las 12 igual, pero aparecía muy claro de tu, de tu exposición algo que siempre nos devuelven como una trampa, que es esta decíamos, recién antinomia entre lo urgente y lo a largo plazo. ¿no? La respuesta suele ser, lo de ustedes muy lindo, ¿sí? pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo abordamos esto ahora? Y el discurso se tensiona muchas veces en una dicotomía entre la eficiencia planteada en ese registro punitivo y lo otro que, bueno, sí, al final eh, no resuelve los problemas de la gente, suele ser el latillo. Les voy a pedir en el orden que quieran y con el escaso tiempo que tenemos alguna reflexión, ...final sobre esto, que ya está lejos de los tecnicismos, de los proyectos, de las cuestiones... ...sino que tiene que ver con cómo se da el debate cotidiano... ...que se ha dado tantas veces, y seguramente volvamos a transitar en los próximos meses sobre esto. Pablo, antes... Una cosa eh, chiquita, ah, perdón. Eh, antes me gustaría a, a los oyentes eh, recordarles la, las redes sociales... ...en Instagram nos pueden seguir por Estación Sur 91.7, por Twitter, arroba Estación Sur 91.7... Facebook Radio Estación Sur 91.7 el WhatsApp 221-477-4314 y recordá que en YouTube en la página de la radio estamos en vivo con Omar Giuliani eh, Claudia Cesaroni y Julián AXAD, en una charla interesantísima sobre ley penal juvenil y varias cosas que salen de este tema ahora en una reflexión final de los tres eh, ex expositores. Muchas gracias, Claudia. Si la ten? perdés no, en vivo, no. la podés eh, volver a ver en estacionsur.ar también en los próximos días. Adelante, Clara. Una cosa muy chiquita que me quedé que pensando lo que decía recién el compañero. Yo creo que también, como en tantos otros temas, tenemos que dar una disputa en el lenguaje. Entonces, cuando Bernie y Otre dicen la criminalidad juvenil, nosotros tenemos que decir nuestros adolescentes los que se le están negando un montón de derechos básicos que tienen que ver con la comida tienen que ver con el abrigo, con darse una ducha caliente, con vivir en una casa digna, con tener proyectos de vida, con poder. Eh, lo mismo que nosotros les ofrecemos a nuestros hijos o que intentamos. ¿Qué te gusta? ¿Jugar al fútbol? ¿Te gusta el patinaje? ¿Te gusta la guitarra? Y los pibitos nuestros, cuando podemos y si tenemos mínimos recursos, vamos cambiando. Ay, no, ahora quiero hacer básquet. Ah, no, ahora quiero... En épocas normales. Bueno, hay millones de pibitos que no pueden soñar y pibitas que no pueden soñar con eso. Entonces, antes de cualquier, cuando vos decías, bueno, pero mientras tanto, mientras tanto, garantizale eso, garantizale eso, que son los derechos a los que el Estado y la sociedad estamos obligados a garantizar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Antes de eso, no entró en ninguna discusión sobre criminalidad ni sobre penalidad. Esa para mí es una respuesta y iris. Disputar la manera en que entendemos a esos pibes y pibas. No son monstruos, no son criminales, no cometen delitos aberrantes, no son asesinos. Son pibitos y pibitas. El uso del término menores, ¿no? En ese sentido, Por supuesto. En, la, en el lenguaje cotidiano es muy evidente también. Absolutamente. Incluso. Y es selectivo. Mar... Nosotros no hablamos de los nuestros uh -huh. como menores, ¿no? Sí, no hablamos sí, sí, sí. de los, los nuestros menores Nadie menores. ¿Juntaron a festejar el día del niño? No, no, Claro, no estoy lee. llevando al menor al médico, ¿no? Eh, ya, perdón. El, eh, cuando se empezó a usar el término pibes chorros, hasta podríamos decir que fue un avance. Sí, pero está con adjetivado... Sí, o sí, sea, pero... No, por de, eso, de, por eso, pero digo... Lo, lo a pongo a como en situación de, eh, de pibes, ¿no? Sí, yo creo que con, la, con una intencionalidad obvio, negativa, sí, obvio, claro, claramente, sí, sí. pero yo digo, en, en esa disputa, en esa descripción, también tenemos que dar una disputa, ¿no? Si vos lo asociás a criminal, a, a sí, los sí, pibes sí. piraña, a lo, no, esas descripciones brutales de, de a veces de los medios, el robo piraña, los menores asesinos, y cuando ves a los pibitos que están privados de libertad, Ay, que bueno. ni siquiera se han desarrollado en su cuerpo porque no han comido bien cuando eran chiquitos, ¡wow!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 Yo estuve, en, en sí, digamos, esto que dijo Claudia, es muy correcto, de que la estadística de homicidios, digamos, hacia atrás, con digamos las, las estadísticas que la Corte ha dado durante hasta el año 2012 y la que existe en las páginas de la Procuración de la Provincia, dan cuenta de que el homicidio grave cometido por, por adolescentes es insignificante no es, no es representativo en relación a la tasa de homicidio de los adultos, siempre ha sido representado menos del 1%, es decir, Siempre estamos hablando eh, de, de, signos, eh, de cifras muy bajas, por eso no se entiende a qué se refiere con el aumento de la conflictividad penal juvenil. Pero sí lo que me doy cuenta, y a lo que sí, digamos, en estos días siempre yo reviso la página del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que a veces publica,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 Omar, una, un, un último minutito Cortito. para cerrar, te vamos a pedir, ya estamos siete pasados de la tanda, pero la verdad que este es un tema eh, inagotable, y, en, y que tiene un montón de ramificaciones y de dimensiones, así que vamos a tener que ir cerrando, quedándonos con las ganas de, por ahí, reeditar este espacio y otros bueno. en las próximas en próximos... como es el año electoral, seguramente está en campo, <risa> a tener Vamos a tener la oportunidad, tener. tristemente, sí. Así que no. bueno, te dejamos un breve cierre y, y las agradecemos desde ya por, por la participación. No quiero quiero reafirmar esto que dice Julián, que es, es realmente es perverso y es terrorismo, que a los pibes les hacen firmar la, el abreviado, eh, su propia condena, y es, y no es el fracaso del sistema, es la consolidación del sistema, porque el sistema está consolidado y se consolida para definir desigualdades de la misma manera que define desigualdades en la vida cotidiana, en el régimen penal hacia nuestros pibes y a nuestra piba, define y construye y asegura que esa desigualdad se lleve adelante. Por eso el abreviado. Digo, cuando el pibe viene dice, la verdad que no sé qué carajo me hicieron firmar, pero yo firmé porque si no me apretaba, me apretó fiscal, no tenía defensor, el defensor no llegó, llegó tarde. Digo, no Es más, pibes y pibas que muchas veces no saben leer. Que a veces descifran letras, que no tienen la conceptualidad para poder interpretar lo que están leyendo. Entonces digo, es terrible. Por eso me gustaba, me gustaría, me gustaba poder reafirmarlo, porque es así como dice Julián y lo plantea, y me parece que es parte de las perversiones que sufren nuestros pibes. Y para hacer y cerrar, ya sé que estamos al borde del tema, del tiempo. Eh, es cierto lo que vos decís, Pablo, hay hay, una, hay un debate y una discusión, eh, sobre todo cuando nos planteamos qué hacer con nuestros pibes y nuestras pibas, cuando uno habla, bueno, que hay que discutir eh, eh, el, el sistema de vida, ¿no? porque hablar de pibes y pibas no es algo que tiene que ver estrictamente... Eh, no es eh, una producción de, de clavo, entonces por lo tanto vamos a discutir cómo la máquina produce o no produce y si le la aportamos tecnología o no le aportamos tecnología. Hablar de pibes y pibas es hablar de nuestra propia sociedad, es hablar de lo que somos nosotros como sociedad y es hablar de todas nuestras relaciones políticas, por lo tanto, digo, es muy complejo porque... Aparece eso, bueno, Che, vos decís que hay que construir soberanía alimentaria, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, cuando le construyan la igualdad de oportunidades, y esto que decía Claudia, que el pibe puede ir a básquet, que puede ir a natación, que, se salga, que vaya a una plaza a tomar mate o a tomar una birra con sus amigas y sus amigos y no se los lleve la cana preso, o que la vecina de la esquina, porque es morochito y tiene gorrita y tiene portación de rostro, se asuste y llama el 111. Y, y cae la cana y como no fue con documento, porque está a cinco cuadras de la casa, los recagan a palo, se los llevan preso y le meten dos, pa, dos papeles de merca eh, o, o un cuchillo y ya le arman, le arman una causa. Digo, cuando construyamos oportunidad de igualdades, de igualdad, ¿eh? vamos a empezar a discutir qué hacemos con el régimen para nuestros adolescentes y nuestros adolescentes, que el sistema los convoca y los empuja a veces. A, a buscar alguna línea para poder subsistir como estrategia de supervivencia. Porque lo que hay que decir, digo, eh, y no es que uno convalide el robo, y acá también voy a ser finito y es complejo, pero digo, no es que convalide el robo ni nada por el estilo. Ahora, digo, es difícil vivir en un barrio donde vos comés de la zanja. Es difícil donde el sistema constantemente te vende por televisión comprar paquetes para irte de viaje, para ir a ver un mundial. ...para comprarte el mejor celular, el mejor auto y tener la mejor mina... ...porque encima es patriarcal y es y vos vivís en la miseria absoluta... ...y no tenés que comer y vos escuchás a tus hermanitos y a tus hermanitas... ...que les hace ruido las tripas de la panza. Es difícil cuando convivís en un barrio donde lo que no existe es la vida digna. Cuando construyamos vida digna estamos, estamos dispuestos a discutir cualquier régimen... ...no tenemos ningún problema... No somos los voceros del delito. Somos los voceros de la vida digna. Y por lo tanto estamos dispuestos a discutir con quien sea para construir esa vida digna para nuestras vivas y nuestras vidas. Omar Giuliani, Julián Axat y Claudia Cesaroni, un gustazo que nos hemos dado, un montón de puntas y de ventanas abiertas para seguir charlando. Ojalá tengamos la posibilidad de hacerlo. Muchísimas gracias por participar en este Resábado por Radio Estación Sur. Invitamos en la semana... Eh, a quienes han llegado tarde a revivir este espacio en estación sur.ar, el portal. Gracias otra vez y bueno, y además felicitaciones por la pelea cotidiana que están dando desde sus distintos espacios en lo legal, en lo cultural y en todas las dimensiones de, de las que aquí hay, hemos hablado. Gracias, muchas gracias. gracias, muchas gracias, Pablo. Qué un muchas honor, lo quiero decir, un honor compartir <risa> muchas gracias Claudia. Y con Julián, dos personas que gracias, las sigue y las escucha. Muchas gracias. Igualmente, Omar, un Igualmente. abrazo. abrazo hasta para Claudia, hasta pronto. Estamos con un poco de música y seguimos con más resábado aquí por estación sur.ar91.7 en La Plata.